La importancia de ser un país libre es que es un país independiente y que tiene su política propia de, de ser elegidos, elegir y ser elegido. Entonces, en ese sentido, nuestro país es un país libre e independiente, gracias a esos eh, padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mey.